Hola, buenas noches a todas, a todos Lo que estamos viendo es la lluvia en Guanajuato Está, Ha estado lloviendo todas estas noches Y no para Para de día un poco Pero después vuelve a caer Lluvia tras lluvia tras lluvia Parece que activaron la harp. Así que bueno, nuestra querida Guanajuato se está mojando. Saludos Virginia, ¿cómo estás? Mar, Sebastián Varela, aguante. Fernando Avilés, Nora Edith, Jorge Luis Hernández, ¿cómo estás hermano? Loreto Vega, ¿cómo estás? Estamos viendo las imágenes de una noche en Guanajuato. Hola Nora, ¿cómo estás? Es <ríe> zurdo. <ríe> Estamos acá probando cámaras, micrófono, todo, a ver qué onda. Tuve que formatear la computadora, se me rompió el celular. Hola Diego, ¿cómo estás? José Francisco Hernández, Cortés, ¿cómo están todos? Hola demián Damián. Abraham, ¿están todos? Lucas Márquez, Cabello, Cabello, Joel Borges, hola, ¿cómo estás? Bueno, está lloviendo, así que ahora en el paraguas, hola zurdo, Rodrigo Salinas, ¿cómo estás? Estoy en Guanajuato, León, ¿en qué parte? Mm, me mataste. Sé que arriba de mi casa hay un cartel de propaganda de zapatilla. <ríe> el único que sé. Estoy ahí, a. lo que estamos viendo es una avenida, que creo que es por donde pasa un tranvía por abajo, no sé, creo, Jorge Luis Hernández, y bueno, y ya, Cristóbal Ortega, ¿cómo estás? Hit Roy, desde Ecuador, un abrazo, eh, bueno, ya se trabó el chat, siempre pasa lo mismo, me quedé en Jorge Luis Hernández, saludos mi bro, y ahí el chat se traba y ya no sé qué más pasa, bueno, la lluvia en Guanajuato, León, todos mojados, abran el paraguas, como les decía, bueno, se rompió mi celular, se rompió la computadora, Daniela está con un poco de fiebre, y yo también ando un poco, lo bueno es que estamos acá con unas personas, y ya empecé a hacer un tratamiento para la fascia, que es a base de calanchoe son unas pastillitas de calanchoe muy buenas, y unas gotitas que son tinturas madre, son tres frasquitos, uno es de romero, que es para la reconexión neuronal, otra es de unas hierbas también, que es para tumores cerebrales, y la otra es dulce revolución de las plantas, es una raíz de no sé qué. La cosa es que, bueno, ya tengo información de, de una cura para la afasia, o sea, hace cinco meses atrás han tratado una persona de afasia mucho más severa que la mía. Ya directamente esta persona no eh, apático totalmente, no lo podían dejar solo porque se quería ahorcar, eh, no, no reconocía ni a los hijos ni a la esposa, su mirada estaba perdida. Y ahora gracias, bueno, a estas pastillitas de Calanchoe más las tinturas madres, esta persona en cinco meses ha vuelto a su trabajo, ha vuelto a manejar, ha vuelto a poder pensar cinco cosas al mismo tiempo. Y bueno, entonces todo esto me, me ha dado esperanza. Así que bueno, paralelamente hoy me visitó una persona también de acá de Guanajuato, es Paco Plasma, y bueno... Gracias a él es que también se nos abre otra brecha, otra alternativa, otra oportunidad de poder dar charlas con la gente. Así que bueno, todo va viento en popa. Lo único que no para de llover y cada vez más fuerte, por Dios. Tremendo. Así que bueno, estamos acá transmitiendo en directo para el Facebook. Eh, bueno. Ya llegamos a Guanajuato, acá se abre una nueva etapa de todas nuestras vidas porque vamos a estar documentando eh, el armado y la construcción del generador de Runcorf, el OVNI y otras cosas más. Sobre todo, bueno, todo lo relacionado a la energía fría. Pero también vamos a estar mostrando lo que es la nanotecnología del grafeno y las posibilidades que tenemos hoy y otras que, bueno, estoy descubriendo de a poco y las vamos a empezar a combinar. Así que, bueno, dentro de poco vamos a ver cosas que no ha visto nadie y, bueno, se va a armar una que ni les cuento. Así que, bueno, están llegando todos, la lluvia cae más fuerte, acá en Guanajuato, León... Ahí llegó el colectivo, nadie se quiere bajar, <ríe> todo el mundo con paraguas. Así que bueno, eh, hoy terminé de formatear la computadora, le hice todas las mejoras posibles, eh, Bueno, y le paré las actualizaciones automáticas de Windows, las frené en 180 actualizaciones, más o menos porque después si las siguen actualizando... Parece que la computadora se rompe, eso fue lo que me pasó. Cabaelu Álvarez, Tolentino, buena noche maestro, ¿qué tal, cómo te va? Rodrigo Salina, jaja, ja, excelente, yo soy de Guadalajara, ojalá no esté feo como por acá. Y bueno, ahí las imágenes lo dicen todo. Llueve, se largó a llover hace media hora, más o menos, ¿eh? o sea, todo el día estuvo lindo, bueno, lindo, nublado. Pero de repente, bueno, a la noche, pum, lluvia. Manuel Alfonso dice: Hola, amigo, qué gusto de que estés en mi ciudad. ¿Cómo te puedo ver? Bueno, eh, ahora no me sé la dirección, pero el tema es que, bueno, como estoy en casa ajena, eh, es medio, medio, medio como que no sé cómo hacer. <ríe> Así que, bueno, el, lo que les decía, eh, que dice: parece Guatemala que nos está diluviando. El Cloudbuster funcionó para parar la lluvia solo dos días, luego diluvio. Bueno, con respecto a parar la lluvia, recuerden esto, eh, tienen que emitir energía radiante a la, la troposfera. Si ustedes eh, emiten energía magnética, van a ser más. Así que la onda sería, por ejemplo, eh, tubos de aluminio, orgonite de aluminio, y ya con eso, eh, bueno, apuntando al oeste. O, oh, ah no, hacia arriba. El tema de parar la lluvia es que el cloudbuster hay que apuntarlo hacia arriba. O sea, tiene que estar derechito apuntando para arriba. ¿Por qué? Porque donde lo empezamos a curvar, digamos, a inclinar el cloudbuster, el espectro se vuelve magnético. Recuerden que de manera horizontal es magnético y de manera vertical es radiante. Así que para abrir los cielos tienen que poner los cloudbuster mirando para arriba y ahí el espectro es radiante, que no se rompa nada, ahí llueve, acá hace frío, sí, zurdo, acá también hace frío, empezó el frío, eh, yo que quería el frío, pero bueno, esto ya es el diluvio universal, si ven la calle, miren cómo corre el agua. Loreto Vega dice, hola, menos que un saludo para ustedes, que se mejore Daniela. Bueno, ahí Danielita recién se levantó, pero se volvió a acostar es que estamos teniendo una lucha, una lucha terrible. Yo no sé qué es lo que está pasando, si es que mucha gente tomó conciencia de que la energía fría ya es posible, pero los ataques son tremendos. Los reptiles, los grises, nos manejan los sueños. Yo en los sueños estoy, así, un montón de situaciones donde no puedo salir, tipo laberinto y cosas raras. Daniela le hablan las voces en la cabeza, le dicen cosas de mí, de que no confíe, y bueno, un montón de cosas, pero como ya hemos resuelto decir todo, ya nos podemos reír de los planes reptilianos. Así que bueno, eh, Loreto Vega dice el calanchoe es muy buena, las hojitas se comen y se reproducen fácilmente, exactamente, bueno, y ahora lo que se me vino a la mente es que si lo, los efectos del calanchoe para el cerebro son tan buenos, tenemos que ver la manera de machacar las hojas en agua de mar hasta que ya sacarle todo el jugo, luego retiramos lo que es la fibra y con el agua verde pasamos a cambiar el pH con carbonato. Resultado, vamos a estar formando cristales con eh, la sustancia del calanchoe o con la sustancia de las plantas que nosotros queremos eh, preparar eh, las partículas lo bueno de esto es que estas partículas las podemos guardar eh, 10.000 años o sea son cristales así que bueno eso, eso es una buena noticia a menos cuántos de sal se necesita para hacer hormuz bueno ahí me decían el otro día que el agua de mar tiene en, entre 30 y 35 gramos de sal por litro de agua por lo tanto que nosotros preparemos agua destilada, un litro, con 40 gramos de sal marina, ahí va a estar bien. Digamos, si le ponemos más sal, lo que hacemos es saturar mucho la, el líquido. Y el carbonato, que es suave, eh, a veces, a muchos no le funciona porque no pueden mover el pH porque la solución está muy salada. Así que, con 40 gramos vamos a estar haciendo como el agua del mar. 35, 40 gramos. Así que bueno, eso, eso es una buena noticia porque ya tenemos la proporción exacta. Yo empecé diciendo 100 gramos, el tema es que se puede hacer con 100 gramos por litro. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aplicar eh, la soda cáustica. La soda cáustica es un ácido que nos va a mover el pH de una manera brutal. Así que bueno, eso. Cuando vayamos a usar la soda cáustica para hacer Hormuz, podemos sobresaturar la solución de sal. Así, meterle hasta que no le entre más. Otra de las cosas, recuerden de dejarlo dos o tres días antes de, de, de preparar el hormuz. O sea, disuelven la sal y la dejan dos o tres días que se disuelva bien. Esa es otra buena. Y para que les para que les, para que que les salga mucho hormuz, recuerden también de no revolver. O sea, directamente espolvorean en un litro el carbonato, y se va a armar la nube y no lo revuelven. Dejan que todo quede así como se forma. Y ahí les va a salir un montonazo. Si lo revuelven, la estructura se rompe y a veces se pierde mucho hermoso Así que bueno, Santiago Jaramillo, te saludo hermano, ¿cómo estás? Están todos hoy, eh? Ven a Querétaro, me dice Charles Mavit. mira estuve por ir a Querétaro pero al final habíamos sacado los pasajes y los tuvimos que devolver, porque a la persona que nos iba a, a, digamos, albergar, algo le pasó a último momento y tuvimos que devolver los pasajes, así que bueno, nos, nos habían invitado a ver las calaveras de cristal, que están en Querétaro, pero bueno, al final no pudimos. Saludos de Perú, me dice Alex Ancajina, Ancajima, ¿cómo estás Alex? María Garrido, Alejandro Hornillo, María Piu, Musa Chiodi, ¿cómo están todos? Eh, sí, estoy hablando bajito porque tengo el micrófono bueno, y ya es de noche. Diego Alvarado, hola Cristian, hola Diego, ¿cómo estás? Daniel Captu, están todos hoy? Así que bueno, buenas noticias, che. Eh, René me dice, pásame el dato del gas de Brown y la pila de Bagdad. Bueno, con respecto a la pila de Bagdad, eh, como verán, tiene un tubo de cobre con una vara de hierro al medio. El tubo de cobre lo que hace es polarizarse positivamente y la vara de hierro negativamente. Al estar de esta manera se crea la entropía negativa, quiere decir que el mismo aéter comienza a oscilar tomando como antena central la vara de hierro que se vuelve negativa, electronegativa. Entonces, nosotros, a medida que le vayamos mezclando las limaduras dentro de la pila de Bagdad, o sea, el orgonite que le, con, con lo que lo vayamos a llenar, vamos a luego tener un espectro electroplasmático distinto. Si es con hierro, vamos a tener orgón magnético, si es con aluminio, un orgón radiante. Y así, podemos usar limaduras de bronce, podemos usar óxidos, óxidos de estaño, por ejemplo, son óxidos que generan unos plasmas bien densos, y bueno, y haciendo las mezclas de varios metales, vamos a lograr fenómenos diferentes. Eh, y según la limadura, también, cuanto más finita la limadura, más poderoso se vuelve. Yo obtuve buenos resultados también mezclándole polvo de cuarzo de alta pureza, que es un polvo de cuarzo que se lo venden a los ceramistas para mezclárselo a la arcilla. Y con eso, por ejemplo, vos mezclás arcilla con polvo de cuarzo de alta pureza y podés hacer los cuencos estos tibetanos, que son como de cuarzo. Saludos a Menos y una pregunta. ¿Le puedo dar hormuz a mi sobrino? ¿Tiene un quiste en el cerebro? Absolutamente le podés dar hormuz. Eh, sí, el hormuz no, no tiene efectos colaterales, salvo que si te zarpas, o sea, tomaste mucho hormuz, te va a dar diarrea. Pero... Eh, nosotros ya tenemos ahí la medida que son 5 mililitros, entre 2 y 5 mililitros, mañana, tarde y noche. Con eso mantenemos el nivel de plasma del cuerpo alto y el mismo cuerpo se vuelve como un hospital, o sea, comienza a autorregularse, las glándulas empiezan a funcionar bien y el cuerpo se despide de todo lo molesto. <coughs> Haidaquiel, saludos de Cuernavaca, Morelos, saludos Haidaquiel. Eh, me pregunta, ¿por qué los ovnis se pueden acercar al Sol realmente frío? El Sol es frío, claro. ¿Pero por qué vemos fuego? Porque el frente de onda del Sol, el frente de onda magnético-plasmático, cuando choca con el frente de onda de la éter, que también es magnético-plasmático, crean la luz. La luz es el residuo que se forma entre dos frentes de onda. Por lo tanto, el Sol tiene una capa, que es ese, ese residuo de luz, que es como de fuego, incandescente, caliente, pero una vez atravesada esa capa, es frío, totalmente frío. Carl osborn White dice, ¡Qué chido, hermano! Me da mucho gusto verte bien, sentirte bien. Aquí en Campeche también llueve rico. Sí, parece que está lloviendo en todo México. Eh, prendieron la Harp, o oh, andás a ver qué fue lo que pasó... Eh, Raúl Vidal me dice, que no estabas en Guadalajara? Sí, pero ya nos tuvimos que ir de Guadalajara porque, bueno, acá en Guanajuato eh, estaban, nos estaban esperando para armar el proyecto OVNI, el proyecto RUNCOR, y no solo armarlo, sino documentarlo, para que todos lo podamos hacer hasta el que nunca hizo nada en su vida. Así que bueno, esto de la energía fría es algo que viene, que es fácil, muy fácil... Eh, ahora vengo a descubrir también que podemos hacer el generador de Runcorf con una sola bobina, o sea, con la bobina primaria, y ya generando una conmutación en la bobina primaria, nosotros en cada vez que cortemos el polo negativo de la batería con el extremo de la bobina, ahí se nos va a descargar eh, el electromagnetismo positivo pasando a ser eléctrico negativo. Entonces ahí vamos a obtener el efecto contraelectromotriz, pudiendo obtener mucha energía si es que hemos bobinado el primario con un calibre grueso, por ejemplo, 3 milímetros, 2 y medio. Estábamos en Guadalajara, primero estuvimos parando en la casa de un del genio de NASA, ahí bueno, aprendí un montón de cosas, charlamos mucho, le pude dejar la tecnología de los ovnis, a los científicos de NASA, así que bueno, esta tecnología se está desparramando por todos lados. Gustavo Segovia no, me dice saludos desde Miami. Saludos, hermano. Eric me dice, Amenofis, ¿se puede hacer algo para el friaje? En Perú está afectando mucho. Bueno, el tema del orgón, el orgón magnético genera un par de grados, o sea, genera un ascenso de la temperatura. Pero... Eh, no es muy controlable, viste, vos armás un cloudbuster, que sería la pila de Bagdad, como fuente orgónica, y luego le pones un tubo, puede ser de plástico, de aluminio, de lo que quieras. Y si lo pones inclinado en 45 grados, vas a tener un espectro magnético, eso lo tenés que orientar al oeste, y ahí vas a tener una troposfera cubierta de puntitos blancos, que es como átomos de hidrógeno, porque el orgón magnético crea átomos de hidrógeno eh, Federico me dice quería comentarte que conocí tu forma rara uy, se me pasó y no tengo acceso al chat ¿por qué no tengo acceso al chat? bueno Gustavo Segovia manda saludos a Daniela ahí está en la camita Daniela ahí se une con su celular al menos, fíjate, ahí tienes agua de lluvia para lavar el hormú me dice Santiago Sí, demasiada agua. Eh, Kabaeshu me dice, nos gusta mucho los de en vivo, pero primero la saludada. Exactamente, primero hay que saludar porque el factor humano es imprescindible. ¿Los ovnis pueden volar cerca del sol? Sí, porque están abriendo el dominio magnético, el muro de Bloch, por lo tanto las radiaciones doblan, como la luz, ¿viste? O sea, el ovni es invisible, hasta para las radiaciones solares. Pueden entrar al sol, pueden entrar al agua, pueden entrar a donde quieran. René dice, el Hormuz de Calanchoe, olvide la receta. Bueno, agarras un litro de agua destilada y le mezclas 40 gramos de sal. La dejás dos o tres días, que se diluya bien. Luego agarras las plantas de Calanchoe y las machacás adentro del agua con sal. Una vez que el agua se puso verde, quitas todo el residuo que son las fibras del Calanchoe y con el líquido pasas a mover el pH con tres cucharadas de carbonato. Ahí se va a formar el hormuz, pero va a ser un hormuz de calanchoe. Pueden hacer hormuz de menta, con hojitas de menta. Pueden hacer hormuz de jugo de uva. Pueden hacer hormuz de lo que quieran. Siempre y cuando al líquido que quieran convertir en partículas le mezclen agua con sal. Saludos de Argentina, dice Martín. Un argentino, vamos, Christensen, Martín Christensen. ¿Cómo estará todo en Argentina? ¿Siguen puteando los argentinos? <ríe> bueno, la cosa, esperando mi mini-sapper para comenzar el cambio, dice Gustavo Segovia. Vamos, Gustavo, eso es buenísimo. Hay que tener cuidado con el zapper de Bob Beck, que si le das mucho te electrocuta. Eh, bueno, la cosa es que acá vamos a estar documentando el principio de la energía fría, ya hay mucha gente que lo está haciendo, ya hay mucha gente que entendió cómo es esto del de efecto contraelectromotriz, o sea, inflar un campo magnético positivo y desconectarlo de la batería en el polo negativo y en la desinflada nos robamos la energía de la desinflada. Cuando nosotros inflamos un campo electromagnético de carácter positivo, estamos haciéndolo con electrones. Pero en la desinflada, estos electrones se rompen, generando los famosos iones. Uy, bien, ahí eh, Daniela me muestra el chat en su celular. ¿Es bueno o malo que llueva tanto en México? Saludos. Y mira, por un lado, se empiezan a llenar los acuíferos de agua natural, eso, bueno, son lugares... El tema es que ahora está todo tan manipulado, viste, que pueden volver una tragedia. La lluvia puede empezar a, a desmoronar los montes y cosas así. Federico me dice, hola Cristian, al fin logró agarrar en directo. Quería comentarte que te conocí de forma rara, tu canal estaba suscrito al mismo. sin nunca haber visto nada y empecé a ver tus videos y me pareció ver más. Eh, bueno, uy, se me fue. A ver, ¿lo puedo ir para atrás? Sí. Y empecé a ver tus videos y me pareció lógico, y seguí viéndolo. Resulta que donde alquilo, el encargado de hacer la parte eléctrica es alguien que entabló algo de confianza y se animó a ayudarnos a armar los sapper. Me generó demasiada alegría el poder ayudar y seguir con todo esto, y hace días quiero hacerlo saber, hacértelo saber. Un saludo grande y sigamos con este cambio un abrazo. Genial, Fede, sos un ídolo, hermano. Cada, con cada zapper que haces vas a curar a tanta gente porque el tratamiento dura un mes y medio, y el que se cura se lo pasa a otra persona, y así va de mano en mano, y bueno, bienvenido a México, hermano Cristian, dice Miguel Cervantes. Bueno, gracias Miguelito, realmente México eh, me tiene atrapado, su cultura, su historia, estamos en Guanajuato, hay monumentos de 800 años de antigüedad, Así que estoy flasheado. Hay teatros, eh, todo está hecho en piedra. Las iglesias tienen todos los secretos de los masones puestos ahí. O sea, se puede ver todo. Es increíble. Eh, me dice, oye, Cris, yo ya probé las bobinas ahorradoras y sí funcionan. Eh, ya tengo tres meses con ella. Genial, Caballu. Genial. Eh, son, Es muy bueno porque no solo te ahorran energía, eh, no, no solo te ahorran combustible, sino que. Tu coche pasa a tener plasma y eso es muy bueno. Tenés que tener eh, nomás ahí estar chequeando el aceite, porque el plasma va al aceite y el aceite se vuelve superconductor. Es por eso que el motor se potencia tanto, es por el aceite. Recuerden que si usan aceites eh, vegetales o aceites que son sintéticos, no va a funcionar. Solo funciona cuando hay aceites minerales. Eh, saludos, Dani. Dice Fernando Avilés, que te mejores. Saludos, Cristian. Gracias, Fer. Bueno, Daniela les manda saludos. Muchos besos a todos. Lucas Márquez dice: Cristian, ¿qué significa ver el 111 o el 33 en todos lados? ¿Psicotrónica? Sí, viste, vamos a ver el caso. Te obsesionas con un número y lo empezas a ver en todos lados porque el número está en todos lados. Si te obsesionas con el 45, el 45 también está. Hoy por hoy hay tantos números pegados en todos lados que el que vos elijas, te lo vas a encontrar. Eh, bueno, me preguntan, ¿Putin trabaja para los Illuminati? Eh, los Illuminati, Putin y toda esa cosa, viste, es algo de que ya se quedaron atrás. Esta gente se quedó atrás. Y les digo por qué. Putin es una persona que tuvo acceso a la energía eh, del plasma, a la energía Magrav. Pero como ya todos sabemos, el señor... Kelle no estaba haciendo las cosas del todo bien. ¿Con esto qué quiero decir? Que el señor Kelle ha generado, por ejemplo, campos plasmáticos pulsantes, pero de manera forzada. ¿A qué me refiero con esto? Que el tipo está usando materiales radioactivos para generar antigravedad. Entonces, eh, todo lo que es de la mano de Kelle es energía satánica. Lo mismo lo de André Ubacardi y la Fuente. Andrew y la fuente, está rompiendo la simetría del volumen, pero no está trabajando con la energía divina del cosmos, no está trabajando con la partícula de Dios. Por lo tanto, es otra manera de obtener energía satánica. ¿Quién más está trabajando con energía satánica? Por ejemplo, este inventor, Baramei o como también se llama, eh, no me acuerdo cuánto, Ouch, Kosol Ouch o Baramei. Esta persona inventó unos dispositivos que se llaman dispositivos cuánticos Q. Eh, tienen dos lados, tienen cuatro, tienen seis, tienen doce, tienen muchos lados. El clásico es el Q6, donde vos le pones las manos, le acercas las manos, y comienza como un tipo de telepatía con el éter, pero no es con el éter, porque en el éter hay tantas cosas, o sea, en el éter hay muchos medios de comunicación, te puedes comunicar con los reptilianos, te puedes comunicar... Con todo tipo de cosas, pero lo que vengo a descubrir, eh, Rosita Díaz me dice: Estás en Guanajuato, sí. Sí, Rosita, estoy en Guanajuato y llueve y llueve y llueve. Lo que vengo a descubrir con los dispositivos cuánticos Q es que se comunican con los arcontes. Los arcontes son seis máquinas que están, son cuatro o seis máquinas que están rodeando la Tierra, por lo tanto emiten una energía que con esa energía fabrican la Matrix. Eh, digamos lo que emiten es un espectro electromagnético y con ese espectro electromagnético cuando los frentes de onda se cruzan generan la materia. Digamos eh, sacan de simetría al eje del éter normal que es estático, es donde nosotros seríamos almas energía y producen la materia. Bueno, a través de este éter es que nos controlan, nos mantienen en esta granja. Bueno, el dispositivo cuántico Q sirve para comunicarse con estas supercomputadoras llamadas arcontes, que también se llaman super serafines, y son las computadoras que hicieron los reptilianos en un momento para poder mejorar la terraformación de todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento cuando eran buenos, cuando trabajaban para los humanos. Pero, ¿qué pasó? Estos super serafines. Estas computadoras, llamadas Arcontes, tomaron el control de la galaxia y parasitaron a los reptilianos. Y es por eso que los reptilianos también nos parasitan a nosotros. Entonces, nosotros tenemos dos historias, la actual y la antigua. En la antigua, los reptilianos trabajaban para los humanos terraformando y nosotros habitábamos sus terraformaciones. Pero luego que inventaron estos super serafines, ahí ellos fueron parasitados y por lo tanto, nosotros también fuimos parasitados. Así que bueno, ya no sé si hay que matar a los reptilianos o hay que destruir a los super serafines estas computadoras cuánticas. Ya se enteraron que estás en Guanajuato, por eso activaron las inundaciones con Harp. Jaja, <risa> <risa> dice de Daniel Captu. No importa, me da gusto que estés en nuestro país. Gracias, Daniel. Realmente, me he comido todos los tacos, me he comido todos los burritos, me he comido todos los picantes, el, el habanero, todos. Ya. Eh, me picó la lengua y me explotó el culo, así, <ríe> desagradablemente. Pero me estoy acostumbrando, me está gustando, lo único que todavía me choca mucho de México es que las personas coman en la calle y las cosas que, que cocinan están, no, no están en una vitrina, están así, al aire de la calle, Y muchos carritos, están al lado de la ruta, y bueno, le llega todo lo de los vehículos, es un descontrol. Así que bueno, ahí estamos viendo a Guanajuato y la lluvia <coughs> no se puede salir si no es con un paraguas. María Pía dice, puse una bobina back en el cañito de la garrafa y mejoró un montón, ¿viste? Las llamas de la cocina mejora, claro, porque reestructuras el gas, <coughs> reestructurás el gas con la bobina back y eso hace una mejor quema. Dice que mejoró un montón las llamas de la cocina termotanque y me dura mucho más la garrafa, gracias. Gracias María por el dato, sí es genial. La bobina VAC se hace con dos cables, solamente dos cables que se los enrolles a una manguera de gas y ya vas a estar eh, ahorrando gas y quemando mucho mejor. José Luis Palacio me dice, saludos boludo, qué llevo boludo. Joseph Smith, disculpen por los emoticones, no hay problema las emociones son humanas y todo lo que sea humano, bienvenido. María Inés Dan Damela. Hola Cris, desde Córdoba, Argentina. He tenido problemas hace mucho, no te escuchaba, me estoy respondiendo de una neumonía. El hormuz me ayuda para mejorar. Soy hipertensa, perdón por molestarte. Inés, te deseo, a ver, a ver si puedo ver más, lo mejor. Gracias María y que te recuperes. El hormuz de orina es el mejor, así que acordate de eso. Eh, muchos testimonios muy buenos con el hormuz de orina, así que bueno, te lo recomiendo. Eh, Leon Goldstein, el abuelo de mi novia, es invidente, hay forma de curarlo, es de México. Ella, yo, argentino, gracias por todo tu conocimiento. Bueno, mira León, para todas las curaciones, nosotros lo que estamos proponiendo es levantar el sistema inmune y revitalizar la sangre, porque lo que hemos descubierto es que el cuerpo humano es un hospital. Así que bueno, eh, el abuelo de tu novia tiene un problema en los ojos, pero los ojos los tiene, por lo tanto el mecanismo funciona, pero algo que hace funcionar ese mecanismo es lo que no está funcionando. Generalmente los parásitos, virus y todas esas cosas se enganchan en estos mecanismos que son glándulas y ahí comienzan los problemas. Así que yo recomiendo que le den al abuelito Hormuz y que le den el tratamiento de un mes y medio del zapper de Bob Beck. Con eso ustedes ya van a tener, eh, bueno, un resultado. Por el otro lado también recuerden que para sacar los metales pesados del cuerpo está la ceolita, ceolita con Z, eso es una roca volcánica que se muele, se hace polvo y la tomas durante un mes todos los días, eso te saca todos los metales pesados y no hay que tomarla con el hormuz porque te saca el hormuz también, así que... Eh, las sesiones de ciolita, digamos, ese mes hay que estar tomando ciolita, solamente ciolita, y ahí ya nos despojamos de todos los componentes pesados de las vacunas y todas esas cosas. Luego comenzamos con el Hormuz y con la sapeada del Zapper de Bob. Eh, Adrián Vicente dice, ¿el harp controla las masas continentales de aire? Si es así, sumado con que, son, que con los centrales somos envenenados, ¿cómo lograríamos escapar de este bombardeo sistemático? Gracias, hermano, y te mando un fuerte abrazo, inmensa tarea, inmenso ser. Gracias, Adrián. Bueno, el tema es que sí, nos están atacando por todos lados. Eh, si no hubiera una solución, esto sería una tragedia. Pero bueno, llegó la energía fría. La energía fría nos va a liberar. O sea, ellos van a seguir haciendo sus, sus cosas, sus patrañas, pero nosotros con energía fría vamos a cambiar, a estabilizar el clima, o sea que ellos por más que tiren chemtrail, eh, nuestros generadores de energía fría van a ser cúpulas de energía radiante, donde a la hora de que lo sepamos hacer bien, directamente ni siquiera nos van a tocar las bombas atómicas, porque la energía radiante crea sólidos, por lo tanto vamos a poder armar cúpulas sólidas, invisibles, transparentes, pero que no van a poder ser traspasadas con nada. Disculpa, Cris, ¿el Zapper ayuda a las personas con diabetes? Sí, el Zapper eh, fortifica la sangre, la limpia, por lo tanto hace que el sistema inmune se levante y las glándulas empiecen a funcionar bien, de manera correcta. Y la diabetes, bueno, es un mal funcionamiento en las glándulas, así que te lo recomiendo mucho, junto con el hormuz de orina o el hormuz de sal, sal del Himalaya, todas las sales que no estén lavadas, sales de mar. Federico dice, grande, Cristian, sí, justamente la persona que nos ayuda, tiene depresión y pasa de médico en médico, y lo han descompensado mucho, y sí. Tanto él como a mi madre, que tiene VIH, gente con lupus, la idea es poder hacerlo un cambio real y darlo que sea a todos Bueno, es ya viene, es el Zapper, o sea, levantar el sistema inmuno del cuerpo, revitalizar las células, llenarnos el cuerpo de plasma y vamos a ser intocables e invencibles. Eh, Carlos Puerta me dice, Cristian, ¿cómo estás? Te comento que hace unos días fui a un público eh, Durango y noté algo muy particular. Hay muchas cosechas de diferentes productos, llámese chile, maíz, tomate, etcétera, y me di cuenta que la semilla ya no sale. Bueno, para seguir sembrado. Si alguien siempre esa misma semilla una segunda vez, esto hace que las matas o árboles no crezcan o no dan producto y en verdad que está habiendo mucha pérdida en, en el campo. Y sí, eso lo hizo Monsanto. Monsanto generó un tipo de semilla que no la podés volver a plantar, te la venden una vez, la sembrás, sale la planta, y si da semillas las plantás y son híbridas, no sale nada. Así que lo que hay que hacer es volver a reestructurar las plantas, pero bueno, ya le vamos a hacer algo a los de Monsanto también, le vamos a hacer radiónica masiva, masa crítica, 5.000, 10.000 personas, y no va a quedar nadie, eh, vamos a volver a, a empoderarnos en nuestro planeta. Y bueno, y posiblemente también liberemos a los reptiles de estas máquinas cuánticas que los tienen parasitados, los super serafines. Pero bueno, eso es algo que vamos a estar tocando en los directos en el YouTube. Eh, a ver qué dice la gente. Necesito recopilar más data, más información. <coughs> Hugo Lamela dice, qué enchufado que estás esta noche, Cristian. Saludos. De Aunque Paraguay, Paysandú. Gracias, Huguito. No sabe cómo extraño tomarme unos mates, boludo. Unos mates argentinos. Acá no existe el mate y si preguntás por el mate te miran con cara como si vinieras de otro planeta. Pero bueno, si rebuscás y rebuscás, encontrás una acá donde te venden unos paquetitos de yerba a precio millonario, bueno, pero con eso vuelvo a recordar lo que era tomar mate. Jimmy dice, ¿cuál es el video más explicativo para hacer el OVNI? Saludos Cristian. Eh, hace poco, últimamente, creo que es el último video, se llama El secreto de Nikola Tesla y los OVNIs, está en el YouTube. Ese directo es buenísimo porque lo volví a reeditar y le puse fotos. Así que tiene, es un directo donde hablo de todo lo que es la energía fría y le puse imágenes. Así que ese te lo recomiendo mucho. Eh, Jonathan Soto dice, ¿es recomendable un exorcismo para sacarse los parásitos paralelo al zapper? ¿Un exorcismo? El exorcismo es algo de la iglesia y por lo tanto es de, está de la mano de los reptiles. Los reptiles te parasitan de una manera que hacen que parezca que el diablo te está saliendo, pero en realidad es todo un show para que venga un padre y te saque el diablo, cuando en realidad es el diablo sacándote el diablo, es todo del diablo. No, no, no hace falta un exorcismo, con el Zapper y el Hormuz sale todo para adelante, todo lo que es bipolaridad, esquizofrenia, con el Hormuz sale para adelante, y mejor aún si es el de orina, el propio, y con el Zapper Obviamente matas a todos los invasores y extranjeros de la sangre. Así que bueno, listo, quedas eh, liberado de toda la manipulación, la pesada. Después, bueno, obviamente te tenés que cubrir con la psicotrónica, el gangstalk, si sos un target individual, tenés que, bueno, eh, tomar precauciones en tu casa. Eh, atomizar con el atomizador de la ropa, ponerle agua de Gans o agua de Hormuz, y con esa agua atomizas toda tu casa para que cree un buen campo subatómico magnético que repela las malas ondas, las ondas de psicotrónica y todas esas cosas. Bueno, Miguel dice, saludos y abrazos fuerte a Danielita. Todas las buenas vibras, gracias Miguel. Ángel Alba, de Martini. Rufo. Daniela Giordano hace un libro, Building the Pyramid. Ahí dice cómo hacer una pirámide para enlaces telepáticos, eso está muy bueno. Eh, sí, el tema es que, bueno, todo lo que se trabaje con el éter de manera sólida, o sea, pirámides y estructuras que tengan φ y pi, eh, no lo tenemos muy claro de qué manera trabaja en el éter, por lo tanto podemos estar siendo parasitados. Pero, viste, o sea, yo a esta altura del partido no, ya no me preocupa la parasitación, porque tenemos demasiadas soluciones, así que, tenemos que mandarlos a la concha de su madre y hagamos pirámides, y pongamos el vasito de agua para que se reestructure piramidalmente y esas cosas, o sea, yo creo que tenemos que usar toda, toda, toda la tecnología. Emanuel Maravilla se ríe mucho, Marcos Antao, qué grande, comiendo perro en México, sí, boludo, hasta ahora no, no probé los tamales, pero he visto un par de videos donde de los tamales sacan costillas de perro, boludo, y si vas caminando por la calle, te lo juro, boludo, no, no ves ni un perro, pero ni uno y ni un gato. ¿Podés creer? Yo vengo a Argentina donde hay perrera, hay zoonosis, hay el ente regulador, viste, o sea, y los cazan y los matan. Y después los entierran. En Argentina nadie se come un perro, pero acá en México no quedó ni un pobre animalito. ¿Podés, podés creer? O sea, se los comieron todos, Dios mío. Bueno, entre medio de que se comen a los perros, comen en la calle con todo el polvo de los autos que pasa y se les mete en la comida, ¿viste? Nada tiene, nada tiene una tapita de plástico, una tapita de vidrio. Está todo así abierto, expuesto a todos los virus, bacterias, gérmenes, patógenos, parásitos, todo. Entonces, todos los mexicanos son gorditos, pero es que no son gorditos, tienen parásitos. Es más, los mexicanos dicen, ah, sos argentino, contame, ¿cómo hacen allá en Argentina para tener todos ese físico? Y ya a mí no me da para decirle, ustedes están, pero son un parásito caminando, hijos de puta. Pero bueno, ¿viste? O sea, tienen que tomar conciencia, están muy acostumbrados a hacer lo que hacen. Y si se los mencionás, ¿viste? Te van a mirar con cara de como que son un extraterrestre Ellos ya están acostumbrados a comer así en la calle, todo mugroso, y para ellos normal, eso está todo bien. Pero la gente que viene de afuera se espanta. Es más, las recomendaciones que todos los... Lo, los que venimos afuera, recibimos de México es, no comas en la calle. <ríe> yo ya les digo, yo ya comí en todos lados y me estoy tirando unos pedos que ni se lo imaginan. Tengo parásitos de todos los colores, pero también a la par me estoy tomando mis frascos de plata coloidal para matar todo lo que me estoy agarrando. Pero ando con la panza hinchada, un pedo atrás del otro, una locura. Federico González dice, ya que no te agarro nunca, hoy me pongo pesado, jaja. Quería saber si para hacer crecer las plantas de forma acelerada hay que hacer todos los pasos que tenés en un video, o se puede algún método por separado. No, no es una receta lo que di en ese video. En ese video vi, eh, di, digamos, di las perspectivas de todos los lugares por donde vos podés toquetear una planta, y que para la planta lo, lo, lo, digamos, lo toma como algo sano. Por un lado le podés poner imanes cerca, piedras de cuarzo cerca, el anillo de cobre de 30 centímetros de diámetro, abrazando a la planta, ese es el aro de Lapkowski, con eso las curás, o sea, si tenían arañuelas se curan, bueno, y después hacerles, eh, regarlas con hormuz, el hormuz tiene que estar rebajado en agua, o sea, a un litro de agua le echas un poquito de hormuz y con eso ya regas las plantas, y bueno, y ahí van a ser gigantes, por un lado les tiras plasma, por el otro lado las pones en resonancia con el aro de Lapkowski. ¿Viste? Le vas tirando por todos lados una ondita y la planta de repente explota. Y no, no se te embicha. Wilbert. Buenas noches, amigos. Saludos. Buenas noches, Wilbert. Joseph dice, me voy a la playa a hacer hormuz. ¿Y se puede hacer los lavados con agua de mar? No, boludo, ¿qué decís? Si vos le echás agua de mar al hormuz, le volvés a... a, a, a no, no, no. Con agua dulce. Por favor, así... Eh, dejas el hormuz neutro. Obviamente, yo no te voy a negar, viste que la, está la cura de René Quentin creo que se llama algo así. Quentín Quintín. <coughs> bueno, el tema es que si vos tomás agua de mar, te curás. ¿eh? Te curás la artritis, te curás el lupus, te curas tantas cosas que lo mismo te curas con el hormuz. Entonces, si la vas el hormuz con agua de mar, vas a lograr un hormuz que tenga hormuz y agua de mar, o sea, una superbomba para el cuerpo, pero bueno, hay que ir con cuidado a ver cómo le cae al cuerpo esto. Pero yo te recomiendo que lo laves con agua potable para quedarte con las partículas de plasma, ¿viste? porque el hormuz no es un remedio, el hormuz es un superconductor a temperatura ambiente, son cristales de CO2 que tienen en el núcleo eh, átomos, en estado monotómico, o sea, solitos, y están en alto spin, girando muy rápido, y son de oro, iridio y rodio, que son superconductores, por lo tanto, emiten plasma. Entonces, si no querés tomar Hormuz, te lo podés poner tipo cataplasma en la piel, ¿viste? Si tenés una herida, o te fracturaste un hueso, te pones un parche y dormís con eso. Y es lo mismo, vas a estar haciendo ingresar el plasma al cuerpo. Así que lo podés comer, te lo podés poner por afuera... Eh, te lo, como decían en un directo te lo podés meter por el pito, la concha y el culo por todos lados, que te va a hacer bien eh, mucho cuidado con la nariz bueno, también se pueden, pueden tomar hormuz como si fuera la cocaína pero no se zarpen, que son partículas y hay que ir de a poco <coughs> Patricia Cejas dice un abrazo de Buenos Aires un abrazo Patricia ¿cómo estará el clima allá? Cristina Fidanza, Cris, ¿cómo se cae el hormuz? el hormuz se mete en un plato de vidrio, en el horno, y le abrís la tapa, y lo pones al mínimo, en realidad son 60 grados, no hay que usar hornos de microondas, tiene que ser todo con el horno, el, el clásico de fuego, con gas, bueno, tapa abierta, al mínimo, 60 grados, y lo dejas borear, así que ahí se va boreando, y se va secando hasta que lo tenés seco. Saludos de Perú, dice Wilbert, les comento que estoy experimentando con los espejos cóncavos de Alexander Cosirret. Bueno, tremendo, Wilber, eso es tremendo. Con Eso es tremendo. Todos los testimonios de las personas que se meten adentro de, de, de esa chapa doblada como una G, dicen experimentar los cambios más alucinantes en el cuerpo, se les acrecenta la percepción extrasensorial, viajan por el universo, y es simplemente una fucking chapa, en forma de G, donde vos te metes adentro, realmente increíble. Yo tengo muchas ganas de hacer ese experimento. Así que bueno, esperamos tus testimonios. Sechariel Carlos Simón, amigo, ¿cómo estás, hermano? Eh, muchas gracias por, por tu ayuda. Hoy llegó Paco Plasma y me trajo tu ayuda. Sechariel, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Con eso ya nos vamos a poder comprar el colchoncito, porque estamos con un colchón que tiene resorte y se nos clava en la cara. Y bueno, y los resortes. Son antenas de microondas, así que todo lo que es el Wi-Fi lo recepta nuestro colchón. Imagínense, estamos durmiendo para la mierda. Por eso creo que se enfermó Daniela. Llevamos dos días durmiendo muy, muy mal. Eh, yo Yoa Mato dice, hola, hola. Sachariel, ¿cómo te sientes, hermano? León Guanajuato. Sé que te vas a sentir muy bien. Abrazo desde Ciudad de México. Gracias, Sachariel. Estamos alucinando, porque realmente México... Eh, si bien eh, no, nos alertan de los sicarios, de los narcos, de lo no sé qué y de lo no sé cuánto, venimos zafando, pero de lujo. No nos pasó nada, no nos quisieron raptar. Al final, nada. M me he topado con pura gente buena y no tan buena, pero tampoco asesinos seriales, ¿viste? Eh, bueno, Jordi Domenech, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Rosa Romero, hola. Wilbert, si acá venden Ciolita, bien. Entonces te recomiendo mucho la ciolita para deshacerte de los metales pesados que te deja la vacuna. Sachariel me dice, hermano Cristian, México está sufriendo muchos sismos. ¿Qué dispositivo necesitamos para contrarrestar los sismos? ¿Hay algunos Sí, hay uno que es muy, muy poderoso. Y es la válvula antisísmica de Pierre, Luigi Iguina. Este italiano desarrolló un dispositivo que no ha enchufado a ningún lado y se entierra hasta la mitad en la tierra y la otra mitad queda para arriba y listo. Lo que hace es agarrar la energía del sismo y disiparla. Entonces ya la tierra no tiembla. La válvula tira toda la energía por la punta y es muy bueno. Tendríamos que llenar todo México, Guatemala, cerca de los volcanes con estas válvulas y viviríamos mucho mejor. Es una válvula que está pintada como en 6, 7 colores. María Inés dice, Cris, no sé hacer hormuz de orina y cómo tomarlo, pero Inés, agarrás tu orina en un frasco y le echas dos cucharadas de carbonato, no bicarbonato, carbonato de sodio y listo, se terma la nube, luego la dejas bajar, le tirás el líquido transparente, lo llenas de agua y lo mismo, lo dejas bajar, le tirás el líquido transparente, lo llenas de agua y hasta que tengas el polvito blanco que no sepa a nada, neutro. Ahí ya puedes tomarlo. Y bueno, los testimonios son buenísimos, todo el mundo se está curando, y lo primero que te sucede es como si tuvieras subido arriba de un ovni, así te sentís que levitás directamente, el plasma es muy bueno. Carmen Roldán, saludos de México, saluditos Carmen. Marcos Antao, acá de Argentina. Wilber Stanley se unió, está viendo el directo, y Enrique Vladimir Rangel dice, Reptilandia tiene sus días contados y la cuenta ya inició. Así es, Enrique. Pero bueno, como te decía, ahora me vengo a enterar que están las computadoras los arcontes, son los super serafines que tienen parasitados a los reptilianos, y que en días anteriores a la civilización o a todo este quilombo, los reptilianos, quilombo es un lío, eh, los reptilianos trabajaban para los humanos, terraformando, o sea, este planeta donde estamos hoy por hoy, ha sido terraformado por los reptilianos, en una alianza que tenían con los humanos. Ellos terraformaban y nosotros íbamos a, ador a vivir ahí. Pero estos super serafines, estas máquinas cuánticas llamados los arcontes, eh, parasitaron a los mismos reptilianos y bueno, y ahí los reptilianos se volvieron malotes. Así que bueno, vamos a hacer mierda todo, reptiliano, arconte, toda la huevada esa. Y bueno, pero primero tenemos que apuntar a los arcontes. Quizás eh, destruyendo los arcontes desparasitamos a los reptilianos y vuelven a trabajar para nosotros. Eh, Kabaesu dice, ¿se puede sapear un niño? Saludos Cris. Sí, siempre y cuando, eh, obviamente, el cuerpo de un niño es más chiquito, menos potencia. ¿Mm? Es más, tenés que dejar que el mismo niño regule el potenciómetro y diga hasta ahí. Las primeras sesiones son de 7 minutos, los primeros 3 días son sesiones de 7 minutos, con el saper bajito. Luego el tercer día lo, lo vamos subiendo un poquito más y la sesión puede ser de 20 minutos. Y luego de la semana ya podemos apiarnos dos horas a la potencia que queramos, y el, el, el tratamiento dura un mes y medio, o sea, entre cuatro y seis semanas te queda la, la sangre limpia, purificada e inmortal, que es lo que dice el inventor de este dispositivo. Bueno, Jorge se ríe porque le provoca risa a la lluvia, no sé. <risa> Wilber, dice, Cristian, día a día aumenta la contaminación electromagnética, así que apenas regreso a casa estoy utilizando una gorra de aluminio pulido. Mira, eh, sí, nosotros en Chile tuvimos que utilizar la gorra, ¿viste? O sea, qué sé yo, ¿viste? Uy, mira cómo está ese vidrio, se llenó de agua, por Dios. ¿A dónde apuntamos ahora con la cámara? A ver si podemos ir un poco más allá. No, a ver ahí. Ahí se ve un poquito mejor. ¡Fa! Por Dios. Pero bueno, sí, la gorra de aluminio pulido, ¿viste? O sea, imagínate que en la antigüedad la psicotrónica ya existió y es por eso que si vos a, te pones a ver los cascos de los antiguos, se cubrían hasta la nariz y era por la psicotrónica, no era porque se querían cubrir del espadazo, era por la psicotrónica, se cubrían la nuca. Eh, la nuca es, digamos, la parte de atrás del cerebro, el casco, digamos, el cráneo, es como un radar, y la glándula pineal es eh, como el receptor, es como el que, el que trabaja junto con el radar. Así que bueno, eso. A ver cómo se ve ahí, oh, ya no se ve nada, esto es una locura. Guanajuato bajo el agua. Estoy con mucho dolor, dice Rosa estoy premente en cama, Alejandra me va a dar el Hormuz, después le pago, pero tiene muchos pedidos, y si lo hago yo, sí, Rosa, por favor, ya tenés que empezar a hacer tu Hormuz de orina, y obviamente le tenés que comprar a Ale su Hormuz para combinarlo, y también le tenés que comprar a Joan Capart su Hormuz, porque cada Hormuz tiene la especialidad del alquimista que lo hace, su energía, por ejemplo Joan Capart cuando lo hace... Eh, emite lo, los sonidos de los cuencos tibetanos, o sea, cada persona en ese momento que se forman las partículas emite su energía y bueno, así que los alquimistas tienen mucho que ver. Te recomiendo mucho Rosa que empieces a tomar el hormuz de orina. Tengo miedo de no hacerlo bien, pero simplemente a, lo, a la orina le tenés que echar dos cucharadas de, de carbonato y se forma la nube inmediatamente y ahí no lo moves, dejas que baje la nube y empezás con los lavados, que son tres. Eh, lo hago yo, lo hago con orina, con agua estilada, yo vivo lejos del mar. Y no, hermano, eh, tiene Alzheimer, ¿se puede curar un abrazo? Sí, eh, las personas con Alzheimer empiezan a mejorar un montón con el Hormuz, porque el plasma en el cerebro es claridad mental. Bueno, y con el tiempo que te vuelvas más canchera, Rosa, <coughs> vas a poder agarrar a la, con la orina, Machacar, por ejemplo, calanchoe, sacarle la fibra y preparar hormuz de orina con calanchoe. Imagínate lo que es eso. Te vas a curar de todo. Con todas las hierbitas que vos quieras podés ir haciendo tu hormuz y tus preparaciones personales. Ese hormuz se puede guardar 10.000 años. Cristian Fidanza me dice René Quintón. Yo decía René Cuentín. ¡Ay! Le estaba errando mal. René Quintón es el que recomienda... Eh, Beber agua de mar, y yo sé de personas que tenían lupus, artrosis, que bebieron agua de mar, se curaron. Federico González dice, muchas gracias, ahora voy a probar el Hormuz, es la primera que hago. Con respecto al Hormuz, yo no conseguí agua destilada, pero tengo guardado en botella agua de lluvia, perfecto. La herví y usé eso para enjuagarlo, ¿está bien? Perfecto. Para la preparación de Hormuz hay que usar un agua que sea o de lluvia o destilada o desmineralizada. Y luego, para hacer los lavados, podés usar de la canilla, que es el toma de agua. Eh, toma de agua, le dicen, sí. Bueno, Cristian dice, René Quintón, el plasma de Quintón. Busquen el plasma de Quintón con Q y van a ver los beneficios del agua de mar sobre la salud. Sachariel dice, saludos mis queridos hermanos y amigos Cristian y Daniela. Gracias, Echariel. Me da mucho gusto que ya comiencen a trabajar entregando el conocimiento y que el Eterno los acompañe en todos sus proyectos. Bendiciones, amigos. Gracias, Echariel. Ya vamos a estar ahí, juntitos, codo con codo, haciendo cosas espectaculares, fenómenos, pero de ciencia ficción y, y más allá aún. Así que es muy bueno este tiempo, se vienen cosas muy grandes, realmente el ser humano va a poder ver la experiencia de, de viajar en un ovni, por favor. Era el sueño de todos nosotros viajar en un ovni, por fin lo vamos a poder hacer. Y bueno, eh, Juan Carlos Sebastián dice, ¿se puede hacer hormuz con orina de animales? Y sí, obviamente, si yo tuviera un establo, yo le saco todo el orín a las vacas y hago hormuz, realmente. Y de caballo, y bueno, animales grandes, ¿no? No te va a poner a juntar el pis del gato, porque ahí sí, pero bueno, obviamente, de cada orín sale un hormuz. Orín significa oro pequeño. Así que bueno, es oro. El orín es oro. Eh, Federico dice que el horno de su casa al mínimo marca 180. No, hermano, 60 grados. Recomendárselo igual con la tapa abierta? Sí, pero ponelo en fuego corona, buscarle lo más bajito. Marcos Antao no puede parar de reírse. Y dice, a menos, ¿qué decís del microondas? ¿Dejar de usarlo es peligroso usarlo con moderación? Realmente hay que dejar de usarlo. El horno de microondas altera las moléculas porque hace vibrar los átomos, por lo tanto, eh, te, estamos comiendo alimentos alterados molecularmente, ¿viste? O sea, no está bueno. Y la radiación queda en el alimento, o sea, vos te estás comiendo una hamburguesa caliente del microondas y la hamburguesa sigue radiando microondas, o sea, no me jodan, pero es una porquería. Igual yo a veces tengo que caer en esa boludez de tener que calentar algo con el microondas y bueno, digo... Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero sí, la verdad hay que tirarlos a la mierda, ¿viste? Eh, sí, Federico pregunta si se le puede dar hormuz a los animales. Sí, los animales cambian el pelaje, se les pone más brillante, los, las uñas fuertes, todos los huesos. El hormuz tiene mucha leche de magnesia, por lo tanto te, te fortifica los huesos, todas las personas que estén padeciendo con osteoporosis, pero hormuz, inmediatamente. Kevin Vargas dice, Cristian, te escribí en el YouTube, no me respondiste, dime, ¿se puede fundir el Hormuz y tener un material superconductor? Sí, Kevin, cuando vos fundís Hormuz, pasan cosas muy raras, por ejemplo, desaparece. Y cuando se enfría, aparece, y aparece más de lo que habías puesto. Eh, quiere decir que pasa a la quinta dimensión, y según la persona que lo está haciendo, puede hacer que vuelva menos o que vuelva más. Y bueno, eh, lo están aleando este material con otros materiales, y forman unos platinos eh, superconductores. Bueno, unas cosas muy extrañas. También a los ceramistas les recomiendo mezclen el hormuz con la cerámica, o sea, con la arcilla. Y fíjense qué pasa luego que hornean los cacharros. El cacharro va a tener hormuz en su interior, por lo tanto va a ser superconductor, o sea, va a entrar en resonancia. Quiere decir que todo el líquido que vertan adentro de este cacharro va a estar en resonancia subatómica, se va a energizar mucho. Kevin Vargas dice, Cristian, te escribí en el YouTube, ah, ya lo hice. Jordi Domenech, corazoncito, gracias Jordi. Diego Ra, sería ideal visitar las ruinas mayas. Sí, boludo, las la pirámides y todo eso, ¿viste? Sería tremendo. Jorge López dice, ¿dónde puedo conseguir los electrodos para el oro y la plata coloidal? Eh, bueno, tenés que comprar holo, holo, oro, oro, eh, puro y plata pura. Ojo, no vayan a comprar cosas que estén eh, fundidas con otras aleaciones, que es muy tóxico. Tiene que ser todo materiales puros. El cobre también, el platino también. Hay un material que se llama rutenio, que si lo hacen coloidal, te cura la mente. Eso también nos lo recomendaron. Estamos atrás de, de conseguir el rutenio. Pero ¿dónde? Tenés que empezar a, a investigar por internet, ¿viste? O sea, yo ahora no sabría decirte porque no investigué, la verdad. Pero ya lo vamos a saber y lo vamos a poner en todos los grupos, porque sí, es muy importante que sepamos dónde se compra eso. Dixie Morgado dice, de hecho, la orina no necesita combinar, he escuchado de personas que han tenido muy buenos resultados sin tener que mezclarla con otras cosas, sí. O sea, vamos a empezar porque la primer terapia es la orinoterapia, donde vos haces eh, en un frasco el orín y te lo tomás inmediatamente. Bueno. ¿Qué te estás tomando? El oro monoatómico. El tema es que cuando vos preparas Hormuz, te tomás las partículas. Y las partículas no solo tienen el oro monoatómico, sino que tienen los cristales de dióxido de carbono. Los cristales de dióxido de carbono resuenan, por lo tanto hay mucha, mucha, mucha más energía. Eh, bueno, en el, al final es todo energía. Eh, tomarse el orín, energía. Tomarse el Hormuz, energía. Eh, sapiarse la sangre, energía y con la energía levantamos el sistema inmune y con el sistema inmune levantado nuestro cuerpo funciona como un hospital. Leon Goldstein dice, ¿le puedo dar hormuz a mis gatos? Por supuesto, te lo van a agradecer y se van a volver súper energéticos, súper, súper, súper. A mis gatos siempre les di hormuz y les gusta mucho. Es más, algún día, fíjate que ellos cuando sale el salitre de la pared, ellos lo chupan porque les encanta esa sal. Bueno, es como una clase de Hormuz, porque en la pintura de las paredes eh, se cambia el pH por la humedad, no sé qué, y sale como un salitre que es como un Hormuz. Bueno, dale Hormuz a los gatos y ponele un, eh, un platito con agua, un platito con Hormuz, y fíjate cuál eligen. Simple. Ellos te van a decir si lo quieren o no. Joseph Smith dice, entonces, ¿se podrá hacer la radiónica extinción para los barcontes? Claro, nosotros ahora tenemos la radiónica en nuestra mano. No solo con el aparato de radiónica, sino con la computadora. Y al ser masa crítica y al saber que somos dioses, al haber tomado conciencia que todos juntos somos Dios, va a ser lo que nosotros queramos. Y lo bueno de esto es que no va a ser la idea de un pelotudo que parta desde el ego, sino que es todos nuestros anhelos juntos, como dioses uniendo todos nuestros anhelos. O sea, vamos a seguir los anhelos de todos. Entonces, por ejemplo, yo digo, matemos a los arcontes, yo ahí, eso es un pelotudo con su ego diciendo matemos a los barcontes, pero si a ustedes la masa crítica, esa idea, les resuena, quiere decir que esa es la idea. Entonces, claro, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero si la idea resuena, es que resuena en dioses. Por lo tanto, bueno tenemos que extinguir a los arcontes, para mí los arcontes es mierda, y si para el, las 10.000 personas es mierda, estamos resonando en una misma idea y como somos dioses los vamos a hacer mierda. Laurita Machín, ¿cómo estás? Hola, qué grande. Juan Venecio, Cristian, si, cu si curso los dedos rompo el éter. Eh, no sé qué es cursar los dedos, será cruzar. A ver, qué onda, eh, mirá, bueno, todas esas cosas son mudras, y viste que dicen que vos podés mentir y cruzar los dedos y ya no, no sé, no vale. Pero bueno, hay toda una cosa porque nosotros somos máquinas moleculares que trabajamos con el aéter. Por lo tanto, cada mudra que hagamos más la intención, mierda. Ahí somos la gran máquina de Dios funcionando. Paco Plasma, ¿cómo estás, hermano? Paco Plasma dice, hola, Alonso Hernán hace hormuz muy bueno, saludos, sí. Alonso Corazón de León, Alfonso, perdón, Corazón de León, hace un Hormuz que es, dado eh, a la persona exclusivamente que lo va a tomar. Por ejemplo, vos le decís, yo soy fulanito de tal y quiero Hormuz, bueno, Alfonso Corazón de León te hace un Hormuz, te pregunta, ¿qué enfermedad tenés, primero que nada? Eh, ¿De qué signo sos? ¿Cuántos años tenés, hombre o mujer? Eh, contame algunas cosas más en tu vida, bueno, y él prepara una alquimia, eh, con piedras yunguita, con piedras de cuarzo, yo he estado en la casa de Alfonso y tiene piedras que no he visto en ningún otro lado, es más, tiene hasta el cubo de, este cubo de, ¿cómo es?, de Charles Torá, bueno, lo tiene, yo eso lo, lo tengo en unos videos, ya lo voy a subir algún día, pero yo estuve con todas las piedras de Alfonso Corazón de León, y bueno, genial, así que el hormuz que hace es muy bueno, y es una persona que tiene un corazón de niño, por lo tanto el Hormuz de Alfonso es el Hormuz de un niño. Yesamín Mariño dice, lavo el Hormuz con agua de grifo, pero esta tiene flúor y no es pura, no importa, mirá, importa que hagas el Hormuz con agua pura, pero el lavado es el lavado, obviamente, si dispones de, de, de, de agua de, de lluvia o de agua destilada, bueno, hacelo con agua destilada, pero bueno, si solo llegaste a tener agua pura para hacer el Hormuz y no te queda otra que lavarlo con agua de la canilla, bueno, con agua del grifo. Eh, Rosa Romero dice, gracias Cristian, un abrazo, gracias Rosita, otro abrazo para vos. Daniel Captu, Cristian, ¿nos puedes recomendar algún vendedor de Hormuz en México? ¿Tú también vendes Hormuz? No, mira, yo vengo rodando por la vida con Daniela, estamos rodando de una casa en otra, andamos con lo puesto no tenemos absolutamente nada, eh, ahí cuando estuve parando un mes en casa del ingeniero de NASA, bueno, aproveché que tenía las herramientas hice 10 diez, diez zappers para para no estar pidiendo plata porque nos da vergüenza, ¿viste? Entonces, bueno, eh, estábamos, estábamos vendiendo zapper. pero ¿sabes qué? No puedo con el Hormuz, no sé ni dónde dónde están las playas, ¿viste? Se me hace un lío, Así que tuvimos que hasta pedir Hormuz. César nos mandó un Hormuz que así lo tenía hace dos años y estamos tomando ese Hormuz. Pero bueno, ¿quién vende Hormuz en México, Dani? No, no sabe. Eh, bueno, pero Daniela confeccionó una carta que es donde están las instrucciones para hacer todos los hormuses y todas las personas que venden en todos lados de Latinoamérica. Así que bueno, tienen que, que ver eso. Eh, ella lo tiene en su blog, que se llama Sextil, Sextil de Asteroides. Asteroides. Así que bueno, vamos a publicar el link de Sextil de, de Asteroides, y ahí está, no solo cómo hacer Hormuz, sino que está, la patente del invento para detener terremotos y apagar volcanes. ¿Mm? Pueden encontrar cómo hacer un mini-sapper, eh, pueden encontrar eh, una recopilación de videos de Andrew Bacardi de la fuente, los libros de Keshe del orden del universo, está el programa, este, que es radiónica para la computadora, que es para cumplir deseos, está el circuito del pulsador magnético, bueno, eh, Daniela metió un montón de cosas, entonces, bueno, si se fijan, en febrero, que es el orgón? En abril hay siete entradas, donde muestran la nueva placa de para, para el Zapper, que es para el Zapper y para hacer plata coloidal. Es la placa doble faz que hizo Gigi, de Rusia, junto con Felipe, confeccionaron esta placa, y bueno, ahí tienen el Zapper de las dos maneras. Y también tienen donde pueden comprar todas las cosas. Así que, vamos con sextil de asteroides, les voy a dejar la dirección, para que puedan ver de qué estamos hablando. ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Ahí sale la dirección de sextil de asteroides. Carmar dice, querido, ¿nos vendes un zapper? Sí, Carmar. Escribinos a el gmail.com Y ahí ya te mandamos uno. Es el zapper con doble P de Bob, todo junto, arroba. A ver si puedo poner arroba, ahí está, arroba, gmail, gmail.com y ahí ya nos ponemos en contacto para un zapper, y te mandamos el zapper, Carmar. Gracias, hermano, un abrazo. Juan Manolo dice, Mariño eh, con agua hervida, la con agua hervida, ah, también pueden hervir el agua, y ya ahí les van a estar sacando el cloro y muchas cosas, así con agua hervida, le, o sea... Hierven agua y luego le dejan bajar la temperatura y con esa agua pueden lavar el hormuz. Yesamín Mariño dice, hola Yesamín, ¿cómo estás? Enrique Vladimir dice, tengo que ir a ladrarle a la gorda mañana y me dio sueño. Chumorro veo el diferido. Cristian, necesitamos más información de la válvula antisísmica. Bueno, ahí en sextil de asteroides está la patente. Y luego pueden seguir buscando más información de pierre Luigi Higuina, él tiene un libro que se llama El átomo magnético, les recomiendo la lectura de ese libro, es fantástico. Porque en México es sísmico por antonomasía, sí, realmente, hay que por algo estamos acá en México, y bueno, eso, hay que unirnos entre todos y hacer. Cris, ¿qué pasa con los Anunnakis? ¿Podés creer, Cristian Fidanza, que todavía los Anunnakis me falta recopilar información? Lo único que sé es que yo soy eh, la reencarnación de Enki, boludo, y vengo a romperles el orto a los reptilianos, ¿viste? Una cosa así. Pero más de eso no sé, no sé, ¿viste? O sea, son como gigantes con barba y que andan en ese planeta Nibiru, no sé qué onda, boludo. Tengo que ponerme a estudiar, a ver a quién le vamos a romper el orto con la radiónica. Alejandra Bognona dice, hola, hola, hola Alejandra, ¿cómo estás, hermosa? ¡Qué grande! Alejandra Bugnone vende Hormuz en Mar del Plata, así que ahí está Alejandra, pídanle Hormuz, y tiene coloides de platino, de cobre, de plata, de oro, coloidal, tiene de todo. Alejandra es un alquimista súper, súper, súper alucinante. Marcos Antao dice, ¿qué pasa con los Anunnakis, ¿Son nuestros creadores, son físicos o espirituales? No, yo creo que son físicos estos hijos de puta. Y ahora están escondidos para mí detrás del sol. Y en cualquier momento salen a hacernos verga. Así que tenemos que estar empoderados, muchachos, niñas. Hay que aliarse de la tecnología de la energía radiante, o sea, la energía fría. El generador de Runkorf. Rufo dice, el libro de Daniela Giordano en sus posteriores ediciones se llama... The Eso ya lo leímos. Eh, la pirámide está hecha de cable de cobre muy parecida a las que construías. O al dispositivo Q. Bueno, ¿viste? La pirámide tiene que ver con la tecnología del dispositivo Q, o sea, es un sólido de éter, y donde hay un sólido de éter es la tecnología que utilizan los masones. por, por eso es como que yo mmm, mucho, yo prefiero el éter fluido que salga disparado como un chorro, así, con el generador de Runcorf al estilo Tesla, y si no... Eh, con el dispositivo de Wilhelm Reich, que es el cajón tricapa, madera chapa, madera chapa, madera chapa, donde te metes adentro 15 minutos por día y te curas todas las enfermedades con orgón magnético. Miguel Ángel Alba dice, hola, ¿cuál puede ser la dosis de Hormuz para una persona de 87 años que sufre depresión alta? Gracias, loco, ¿para cuándo te tocaba una canción a capela? Mira, llevo meses sin tocar la guitarra, tuve que dejarla en Neuquén, devolvérsela a mi hermano. Eh, bueno, acá Daniela dice 5 ml mañana mañana tarde y noche, o sea, mantener el plasma alto todo el día, no tomar a la mañana y, y luego que baje, sino mañana tarde y noche 5 ml. Eh, ah, bueno, entonces menos, bueno, entonces 5 ml al día partido en tres pedazos, serían 2 ml a la mañana, 2 ml a la tarde y 2 ml a la noche. Eso sería para empezar con una persona. Pero el tema es que no tiene efectos colaterales. O sea, que luego si el abuelo quiere clavarse una taza, se la puede clavar. Lo único que tiene que saber que le va a dar cagadera, pero la energía, yo ya lo he hecho el experimento con gente grande, alucinante. Se, se toman un vaso entero de hormuz y quedan, después dicen, no, dormí muy bien. Bueno, y digo, ¿te dio cagadera? No. El tema es si estás tomando mucho durante dos o tres días te da cagadera, pero vos te puedes tomar un vaso entero de Hormuz y no te va a dar cagadera. Obviamente estoy hablando del Hormuz líquido, ¿eh? no de un vaso de Hormuz en polvo. ¿En qué relacionas Hormuz autismo y bautismo? El autismo, bueno, es un problema en el cerebro. El Hormuz son partículas superconductoras y el bautismo es una cosa que hace la Iglesia para para que quede encarcelado con su cosa, ¿viste? No sé, Juan Manolo, ¿eh? ¿qué relaciones estás sacando, hermano? Fabián Ram dice, hola Cristian, en días pasados hice hormuz con carbonato de calcio. Aunque no medí el pH, ¿habrá problema en que se suba mucho el pH? Bueno, primero te digo, el carbonato es de sodio, no de calcio. Así que ahí Fabián Ram ponele ojo a lo que estás haciendo. Es carbonato de sodio y no hace falta medir el pH a un litro de agua le echas una, eh, dos o tres cucharadas de carbonato de sodio y ya te cambia el pH a 10,5. Así que bueno, eso, y no tenés que tener miedo que suba mucho el pH porque con carbonato sube hasta 10,5 y ya no sube más. Ajá, bueno, eh, el carbonato de sodio se hace calentando el bicarbonato de sodio en una sartencita seca, entre 5 y 10 minutos. Liliana Orioli dice, hola pibitos. Eh, ¿Qué, Daniela? Ah, sí. Acá en México nos pasó que nos vendían los paquetitos de carbonato, pero no es carbonato. O sea, para mí te venden carbonato, pero es bicarbonato. Así que hay que calentarlo, hacerle todo el procedimiento. Joa Amato dice, gracias Cristian por cambiar mi paradigma, gracias Joa por estar unido a todo el grupo. Rafael Segú dice, me gustaría presentarte a más gente acá en México, buenos contactos. Bueno Rafa, el tema es que no solo vamos a estar documentando en un laboratorio el armado del generador de Runcor, la generación de energía radiante y el armado del OVNI, y vamos a documentar cómo vuela, cómo se hace invisible, cómo se ponen los giroscopios, sino que voy a estar dando como charlas, pero eso lo va a organizar otra gente. Así que, dentro de poco, vamos a estar dando charlas. Así que, el sicario que, que me quería matar puede aprovechar eh, a matarme en una charla. Pero ojo, que yo voy a estar con una M16 escondida debajo del púlpito, al lado de la Biblia. Y bueno, eso, que no se la va a sacar tan fácil. Y entre todos le van a hacer una ganga. Eh, de piñas viste, o sea, ganga de piñas es lo peor que te pueden hacer así que, a los sicarios que me quieran matar que bueno, que lo piensen dos veces dice Federico entonces hacer hormuz de cero con agua hervida de la canilla estaría mal, ¿no? con agua de lluvia hervida se puede iniciar el hormuz sí, mira, con agua de lluvia ya es agua limpia siempre y cuando dejes que llueva un rato para que se le vaya el chentrail y bueno, después va a estar cayendo agüita limpia no hace falta hervirla, supongo eh, pero con agua hervida de, de, de, del grifo, viste, o sea, ahí ya es como que no, es mejor destilarla en todo caso. Carmar, dice, ¿cómo aparece Alfonso Corazón de León en el Face? Así, ah, Alfonso Corazón de León. Eh, a ver si lo puedo postear por acá. Vamos a buscar a Alfonso Corazón de León, así lo posteamos acá, para que todos lo conozcan. Alfonso. Alfonso. Es un muy buen amigo que nos recibió cuando nosotros llegamos a México. Fue la primera persona con, con la que estuvimos. Ese, a ver, a ver, acá, Alfonso Hernando Abejón, no. Ese es Valdean de Mágico. Alfonso Corazón. ¿Por qué no me sale? Alfonso, ¿me bloqueaste? A ver, a ver, a ver. Corazón de... Eh. Ah, el tema es que se cambió el nick, ahora es Alfonso Hernando, yo la estoy flasheando. Pensé que me había bloqueado, mirá, ya me estaba agarrando el ataque, por Dios. Sí, sí, tiene el icono que dice Hormuz, y acá lo voy a postear a la una, a las dos, y a las tres, posteado el link para comprarle Hormuz a Alfonso. Eh, bueno, mirás esa lluvia, ¿viste, loco? Y no, para más, dejate de joder. Bueno, Cristian, si a la plata le pones ácido nítrico, la plata se hace agua, y si luego le pones sal, a esa agua le mueves el pH y tienes algo como el hormuz blanco. Ay, no sé, Kevin, ¿qué estás haciendo, boludo? Dejate de joder, boludo, eh, Dejá de hacer cosas raras con ácido nítrico que es muy peligroso, boludo. Vos llegás a meter el, el dedo en ácido nítrico, sacás el hueso, hermano. Así que no hagas huevadas raras y seguir las instrucciones de los alquimistas, porque no venimos acá a inventar cosas nuevas, venimos a hacer lo que se nos ocultó. ¿Y qué se nos ocultó? El arte antiguo de la alquimia. ¿Y qué es el arte antiguo de la alquimia? Que con electrolisis se puede hacer plata coloidal, oro coloidal, cobre coloidal, platino coloidal, rutenio coloidal, y moviendo el pH al agua, haces hormuz. Y son todas cosas nobles, lo que acaba de decir... Es un veneno, boludo. Ponete las pilas, no haga cosas raras, ¿eh? Bueno. Luis Fernando Panoso dice, ¿Viste? Un ET pasó. No me jodas, boludo, ¿en serio? Vos sabés que yo estoy viendo algo, unas cosas raras en esta imagen, ¿sí? La verdad, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a, a enfocar un poquito más allá, a ver qué pasa. A ver, a ver. Pero es que se mojó mucho el vídeo, boludo. ¿Cómo hacemos? A ver. Acercamos un poco más esto. A ver ahí, bajamos un poco más la cámara, a ver ahí, ahí hay gente corriendo! ¡Mirá cómo! ¡Oh, ahí está! Bueno, ahí mejoramos un poco la imagen. Tremendo, weón. Bueno, eh, saludos, me venden un anillo de la inmortalidad. Aten Duarte, mirá, me encantaría, pero en este momento no tengo nada más que un zapper. Los anillos te los tenés que hacer sacando los imanes de algún lado, podés usar imanes de neodimio o imanes de cerámica, y bueno, los imanes que van en el dedo meñique tienen que apuntar con el sur para arriba, y los imanes que van en el meñique de la mano derecha tienen que apuntar con el norte para arriba, uno arriba y uno abajo, en modo atracción. Héctor Rodríguez dice, ¿los envías por correo? Sí, los envíos por correo salen 100 dólares los upper y van con el envío incluido. Eh, hola chicos, ¿cómo está el bebé? besitos, ay, gracias Dera, hermoso el bebé esa panza cada día crece más y le da tironcitos parece que se mueve la verdad que estamos así súper contentos y bueno, eso por un lado estamos pasando eh, el, el no estar en nuestra casa que estamos de una casa en otra bueno pero por el otro lado el bebé nos pone las pilas ¿viste? es una, una cosa muy, algo muy lindo que estamos así, y bueno, yo con el tema de la fascia me puedo comunicar con el cuerpo astral del bebé, así que eh, al bebé lo veo por un lado en la panza, y por el otro lado veo una persona grande que está empezando a encarnar en ese cuerpecito. Paco Plasma dice, busquen Alfonso Hernando, su foto de perfil dice Hormuz y está en La Paz, Baja California. Gracias Paco Plasma, ahí ya lo posteé para que todos lo tengan el perfil de Alfonso. Rafael Segú dice, al poner un magneto debajo de un recipiente con agua, si se alinean las moléculas y se liberan los gases, ¿no? Yo ando viendo eso y luego lo pongo al sol por las mañanas. Conoce las celdas alotrópicas? Eh, las celdas alotrópicas no las conozco, o capaz que sí, pero no por ese nombre. El agua con el imán es un clásico en Rusia. Todos los médicos usan eh, tomar a la mañana agua magnética, o sea, dejan... En una botella con agua, debajo le ponen un imán con el norte para arriba. Y en otra botella con agua, un imán con el sur para arriba. Entonces, a la mañana se levantan y mezclan. Un cuarto de tacita de agua con agua magnética norte, el otro cuarto con agua magnética sur, eso sería media taza, y terminan de llenar la media taza con agua común. Y se lo toman todas las mañanas y les cambia la vida, se curan de todas las enfermedades con agua magnética. Leon Goldstein dice, ¿algún sistema para calefaccionar casas? Sí, mira, vos agarrás un, dos chapas de cobre y las nanorecubrís con el método de soda cáustica. Se quedan negras, negras, negras, o sea, grafenadas. Entonces, pones una chapa, la pones en una ventana de tu casa y otra chapa la pones en otra ventana de tu casa y unís las dos chapas con un cable de cobre listo, ahí vas a tener 24 grados todo el año calefaccionada tu casa con dos chapas de cobre grafenadas se va a armar una corriente iónica de plasma y bueno, va a mantener la, los 24 grados Marcos Antao dice las pirámides de Egipto ¿no serán lugares donde toda esta tecnología de la éter funcionaba con metales, cristales y demás cosas? solo que cuando el ser humano entró se robó todo y no quedaron registros de metales preciosos que seguramente usaban para sanación y demás cosas bueno, no solo eso hermano sino que la élite se robó todo, porque el ser humano, ¿qué hace cuando encuentra algo? Lo pone en el museo, todos lo queremos ver, bueno, pero la élite decía, no, no, esto, escóndanlo, esto no lo tiene que ver nadie, y así fue como fueron escondiendo la tecnología. Hola Nora, Edith Sacker, ¿cómo estás, hermosa? Leon Goldstein dice, perdón, nunca te engancho en, en vivo, Chris, y pongo imanes cerca de la planta. ¿Qué polo debería poner hacia dónde? Gracias otra vez. Bueno, mira, con respecto a eso, si vamos a ver, eh, la Tierra es magnética, por lo tanto, eh, va a responder a qué polo del imán. Uy, ahí se me trabó la cabeza. Pero a uno de los dos polos responde, así que hay que ver eso. A ver, mmm, el polo norte apunta al norte geográfico del planeta, pero en realidad al polo sur magnético, entonces si la tierra es magnético polo sur, hay que poner el norte del imán hacia la tierra, bien, ahí lo tengo, hay que poner el sur para arriba, para que enganche con la radiante y el norte para abajo para que enganche con la tierra que es magnética, eh, pero bueno, el tema de poner un imán al lado de la planta es que a través de ese magneto vamos a estar atrayendo las ondas gravitacionales magnéticas de la Tierra con mucho más poder hacia la planta. Entonces, esos aros, esos anillos que se van cerrando concéntricamente, generando un clock, se empieza a acelerar y el crecimiento se acelera, por lo tanto, la planta crece con más rapidez. Bueno, Nora Edith Saquer me dijo hola 5000 veces. Hola, Nora, se te quedó pegado el dedo. ¿Qué es esto? <ríe> no pasa nada. Gracias, Norita. José Ferraioli se unió. José, ¿cómo estás, hermano? Extraño mucho los mates de Argentina, así que tomate uno por mí. Laura Metzin, hola, te escucho. Gracias, Laurita. Te mando un abrazo acá con Dani, un súper abrazo. A vos y a tus hijitos. Marcos Antao dice, por favor, no digas la dirección de donde vas a estar en el laboratorio, ya veo que sale un atentado, no es joda, esto documenta todo filmándolo. Mirá, Marcos, ya está, boludo. Eh, ¿Qué crees que haga, viste? O sea, eh, atentado es lo que yo estoy haciendo, boludo. O sea, esa es la pura realidad. Yo estoy atentando contra el planeta, viste, de, de la hipocresía. Así que ya, que me salga un atentado, ¿qué me van a venir? Un regalo, viste, un, un ramito de flores, viste. Yo creo que hasta el hasta el sicario ve mis videos y está haciendo hormuz de orina o oh, no. La verdad, boludo, o sea, yo decía, pero pero qué la pensaría? Y agarraba y activaba la visión remota y los de la CIA están todos los días esperando que yo saque un video para enterarse de, de qué se trata todo lo que no saben, ¿viste? O sea, no hay persona en el mundo, sea lo que sea, que no quiera saber qué mierda hay detrás de todo esto de la Matrix, así que están todos esperando, los malos y los buenos, y todos están haciendo Hormuz, y todos están armando el Zapper, así que no va a haber atentados de ninguna clase más que el que yo estoy haciendo hacia el mundo, que es para que abran la cabeza y nos podamos empoderar. Kevin Vargas dice, Cristian, saludos, te escribo desde Ecuador. Si a la plata le pones ácido nítrico... No, ya lo dije, Kevin, sos un hijo de puta, estás haciendo experimentos raros, va a explotar todo y me van a echar la culpa a mí, boludo, deja de joder, ¿eh? Kevin Vargas dice de nuevo, Cristian, te hago un video, es un proceso para limpiar la plata. Bueno, está bien, si vos sabes lo que haces, está bien. Pero si es un proceso para limpiar la plata, genial, es para limpiar la plata. No te va a andar tomando lo que queda de eso, boludo, ¿eh? <ríe> Joamato dice, carbonato sódico será bien para el Hormuz, es para la alberca. Sí, carbonato sódico es carbonato de sodio. Pero si vos te pones a pensar, no es carbonato de sodio, porque el carbonato de sodio no te lo vende nadie, porque con eso hacen droga. Entonces, el carbonato de sodio realmente solo lo podés comprar en una farmacia bajo una receta. Y bueno, así que si vos compras carbonato de sodio, es bicarbonato disfrazado de carbonato. Así que bueno, eso. Eh, Carmar dice que sí, que de repente se ven eh, extraterrestres ahí en la calle, no sé, es más raro esto, che. Qué raro. Bueno, eh, sale hermuch, mucho hormuz con orina, sí. Recuerden no mezclarlo, ni el de mar, ni el de agua con sal, ni el de orina. Espolvoreen suavemente la superficie del litro, dejen que caiga, que se forme la nube y no lo muevan con nada y dentro de tres días todo eso va a estar asentado en el fondo y recién ahí le cambian el agua. De esa manera van a conseguir mucho, mucho, mucho hormuz. Las pirámides de Egipto, no serán lugares donde todas estas... Eh, eso ya lo leí, es como que se está repitiendo este chat. Bueno, a ver, a ver, a ver. Eh, Adakiel y dice, tienes al universo de tu lado, Cris, todos unidos contra los malditos arcontes. Así es, Adakiel. Vamos a liberar a la raza humana de una vez por todas. Y bueno, así, afásicamente, puteando, ¿viste? R Julián Merida dice, saludos Chris, aquí estoy siguiéndote, gracias Juli, vamos todos de la mano. Marcos Fredes, hola Cristian, descubrí tu canal hace poco, tengo una pregunta, ¿por qué te cambias tanto de casa? ¿Acaso te persiguen? No, boludo, mirá, te cuento la historia rapidito. Yo estaba en Neuquén y estaba fásico, muy, o sea, no podía levantarme ni de la silla. Pasaron años que yo estaba en una silla sentado y lo único que hacía era escribir en la computadora y hacer los videos que hacía, y me paraba nomás para hacer el pizarrón mágico. De repente, ¿quién llegó? Danielita. Y Danielita estuvo conmigo muchos meses ahí en casa, compartimos un montón de cosas, y de repente a Danielita se le ocurrió que yo en Chile iba a estar mejor. Y empezó, dale, Cris, vamos a Chile, que vas a estar mejor. No, Dani, yo no me puedo parar ni de la silla. Dale, Cris, yo te cuido y no sé qué. Bueno, ¿viste cuando alguien empieza y no para más? Hasta que te convence, me convenció. Fuimos a Chile y pasamos locuras, psicotrónica, eh, nos hablaban a la cabeza, eh, nos hacían estar estresados todo el día, bueno, al final salió el viaje a México, por parte de Fundación Amenofis, que en ese momento se estaba formando en Santa Rosalía, nos rescataron de Santa Rosalía, entonces ahí terminamos en México, pero si bien era un viaje que estaba planificado, salió de antemano, y bueno, al final con las cosas, con las personas de Santa Rosalía no se dieron bien, eh, se mezclaron los egos, se mezcló la manipulación, digamos, las cosas no se hicieron de buena manera con el corazón como solemos hacerlo, y se terminó disolviendo esa fundación. Entonces, a partir de ahí, imagínense, empezamos a rodar de Santa Rosalía salimos rodando a Mexicali, nos prestaron una casita por una semana, estuvimos ahí en Mexicali muriéndonos de calor, es el mismo infierno ese lugar, de Mexicali ahí nos habló el genio de la NASA y nos dijo vénganse acá chicos, los invito. Bueno, ahí estuvimos un mes y de la casa del genio de la NASA ahora hace un par de semanas atrás nos fuimos a Guanajuato, también a un lugar que se llama, ¿te acordás mi amor cómo se llama? El lugar de la iglesia, bueno, un nombre parecido a esto, Quetaclocataplan, una cosa así, quetaclocataplan, bueno, y terminamos en la, en, un, en una casa grande que tenía un jardín hermoso, y bueno, pero era una iglesia católica, bueno, que creo que todas las casas se rezan acá en México, es impresionante cómo le rezan a los reptiles. Bueno, y estuvimos hasta hace unos días que nos vinimos acá a la casa de Iván, Iván es una persona que trabaja en Bienes Raíces, pero paralelamente, trabaja con el Calanchoe, con la nanotecnología, eh, con el SAA, pero bueno, listo. Y acá estamos en lo de Iván, hace dos días, y bueno, esa es nuestra historia de rodar y rodar. Joseph dice, hagamos radiónica para que gane el Perú mundial. Nah, no, sea hijo de puta, vamos a hacerle radiónica para que les duela el pie a la hora de patear un penal, boludo, y que se dejen de alimentar a los repile boludo, eso del mundial. Hoy me enteré que era el mundial. Prendo el Google y ahí apareció el fucking Doodler del Mundial, y ahí dije, oh, fucking shit. Ahora todo el mundo le va a dar bola al mundial y van a dejar de estar atentos con el Runcor, con la energía fría, con la antigravedad, con la desmaterialización, la teletransportación, los inventos de Tesla, de Schauberger, de Schapeller. Dije, maldito mundial. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que capaz que tengo que meterle más a los directos para para que en vez de que gane el mundial, que gane el canal de Amenofis. Eh, Rafael dice, agrégame por acá para pasarte contactos, bro. Agrégame por acá para pasarte contactos, bro. ¿Cómo hacemos para agregar? No entiendo. Bueno, ahí me contás, Rafa, después hacemos un privadito y me contás. Karma dice, entonces riego con agua magnetizado del Polo Norte. Claro, exactamente. Manolo Ramar dice: Muy interesante tu video, Cris. Como siempre, un maestro. Saludos desde México. Gracias, Manolito. Somos todos, en realidad, porque yo tengo fascia, no tengo personalidad y me convierto en ustedes. Así que ustedes están hablando con ustedes mismos. Héctor Rodríguez dice: ¿Cómo sé cuál es el norte o sur de un imán? Bueno, es muy fácil. Agarras el imán y le atas un hilito y lo dejas colgando. Obviamente, vos sabés dónde está el norte de tu casa. Entonces el imán de repente va a apuntar con un lado al norte y el otro al sur. El que apunta al norte es el norte, porque en realidad el norte geográfico es el sur magnético. Entonces, el norte del imán se va a querer pegar al sur magnético, que es el norte geográfico. Entonces, para donde apunte al norte es a la cara norte de un imán, acuérdense. Eh, José dice, a menos que te recomiendo tomar mate de la hoja de coca, sí, lo hice y me fue muy bien. Es muy bueno, con eso sobrevivieron los queros, sí. Me, me activó partes del cerebro eso. Y igual me, me puso un poco histérico, pero me gustaba el efecto, che. Es más, si hacemos hormuz de coca, no sé, ¿eh? va a salir esa, esa cosa que te tomás por la nariz. Kevin Vargas dice, Cristian, tengo una pregunta, si dices que no pueden salir al espacio, ¿tampoco existe la estación espacial? ¿Todo es un engaño viejo? No, no, mira, te explico cómo es la historia. Ellos tiran los cohetes que se clavan en el gel y luego se van despegando despacito y quedan en una órbita baja, se llama. O sea, que existe una estación espacial, pero está del gel para abajo. Hay un montón de satélites que están del gel para abajo, o sea... Hay un montón de boludeces flotando en el espacio, pero es, de la, es una atmósfera baja, ¿no? No, no, no pudieron pasar el gel. Jorge Andrés Toranzo, ¿cómo anda hermanito? Hola amigo, te mando un abrazo. Gracias Jorgito, te quiero mucho y te extraño mucho hermano. Caminar por las calles de Neuquén. Cipoleti, Cinco Saltos, cutralcó. Federico González dice, para orinar un litro en la mañana deberíamos tomar como tres litros de agua antes de dormir. Yo con él de una mañana saqué un bollón, no con el... Bueno, no, el tema es ir guardando la orina. La puedes guardar en la laera o la puedes guardar fuera de la heladera. Se te va a fermentar, pero no importa, Puedes hacer hormuz igual. Recuerden que como dice Nicolás Jordanov, el alquimista del canal de YouTube alchemised muchas de las mejores cremas tienen urea, que es lo que se produce en la orina cuando se fermenta. Federico González dice, yo soy de Uruguay, si en algún momento se complica la cosa, tienen un lugar acá. Ni hablar, Federico, y si no se complica me voy a ir a tomar unos mates con vos a tu casa, boludo, pues te juro, de las cosas que más extraño es el mate. Varón Rojo dice, no se ve nada. Sí, ¿no viste? Ahí pasó el colectivo, boludo. ¿Cómo que no se ve nada? A ver, te voy a hacer un un poquito más para arriba. A ver, a ver, a ver, no quiero apretar botones raros de la cámara. Ahí. Mira, moví la cámara y todavía acá no se mueve. No, esa toma no me gusta, me gustaba más la otra. Esa, esa está mejor, boludo, ahí pasa la gente y todo eso. Bueno, eh, en el Celu tengo un. Uh, ah, no, pero en el, no, en el Celu tengo una toma y en la compu tengo otra que es la más nueva. Pero en el Celu tengo el chat más nuevo y en la compu el chat está trabado, así que es todo un lío. Jimena Verdugo Sánchez, ¿cómo andas hermosa? Dice, lindo, yo soy colibrí. Buena, sos una zarpada. Ahora, ahora vengo a entender todo. ¿Sirve el agua bidestilada para el hormuz con sal? Bueno, Jimena, a ver, a ver, a ver, agua bidestilada para el hormuz con sal, mi amor. Jimena pregunta si sirve el agua bidestilada y yo soy un soquete que no sabe lo que es el agua bidestilada. Daniela dice que sí, así que. Ahí tiene la respuesta. Jimé, Linda, colibrí. Sos un colibrí. Marco Antado dice, a la mierda el mundial, tienen a la gente pelotuda con eso. Vamos a decirlo en, en argentino. A la mierda con el mundial, hijo de puta, tienen a la gente pelotuda con eso y no se fijan las cosas importantes de la vida, carajo. Ahí lo dije en argentino. Leon Goldstein dice, ¿Vos decís que tengo que conseguir un lugar en el sur de Argentina para cuando se pudra todo en el planeta? Mirá. Cuando se pudra todo en el planeta, yo creo que escapar es la peor idea. Por eso tenemos que juntarnos ahora por la tecnología e ir nosotros a hacer los mierda primero nosotros a ellos. Porque de visto, o sea, ¿qué es que se pudra todo? ¿Terremotos? No, tenemos que hacer válvulas antisísmicas y que no se pudra todo. ¿Volcanes? También, válvulas antisísmicas rodeando los volcanes. Eh, ¿Qué sé yo? OVNIs... Eh, eh, energía fría, energía libre eh, antenas que, que irradien energía libre kilómetros de distancia a la redonda, recuerden que la energía fría se transporta por el aire, usa el aire como conductor, o sea, que para la energía fría, el aire es un cable, en cambio para la energía positiva, no, tenés que usar cables, así que imagínense un mundo sin cables, ahora mismo, ¿qué estamos viendo en la pantalla? Cables cables que vienen a a entorpecer el hermoso paisaje de Guanajuato lluvioso a las 11 y 46 de la noche. Bueno, acá en Guanajuato son las 11 y 46. Federico dice, no, acá nadie le gusta el fútbol, yo estoy pendiente de la info que comparten, es un invento más para mantener a la masa distraída. Exactamente, Federico, ponen el mundial para que nadie vea el canal de Menofis. Eh, Vladimir Martínez dice, con niños autistas, ¿qué efectos tiene el Hormuz? Eh, Mira, el autismo es una perturbación que se da por varias cosas. Metales pesados de la vacuna, el ultrasonido de las ecografías en el embarazo también provoca autismo. Entonces, vamos por ejemplo con la, las vacunas. Si hay un niño autista por la vacuna, no hay que darle hormuz, hay que darle ceolita. ¿Para qué? Para eliminarle los metales pesados. Y luego con Hormuz, le levantamos el sistema inmune y obviamente se le clarifica la mente. Igual, si le querés dar Hormuz, dale, y vas a tener un efecto, porque el autismo es también como un estado bajo de energía en el cerebro, y si vos se lo levantás con plasma, obviamente va a tener una persona mucho mejor. Bueno, eh, venga a tomar mate nomás, me dice el Fede, gracias hermano. Eli Pineda, Cristian, ¿ya te quedarás a vivir en León? Sí, ya me quedo acá, los tres meses de visa que me quedan, después intentaré cruzar a Estados Unidos o algún lado como para que me extiendan la visa, pero viste, hay que estar acá en México, darle duro, porque por un lado es el país más parasitado, más empobrecido, Estados Unidos los ataca con ondas psicotrónicas, la gente no está bien por más que tengan una condición económica estable, están mal de la cabeza, o sea, los torturan día y noche y ellos no se dan cuenta, la gente deja de sentir su cuerpo. Y bueno, y viven en un estado pero tremendo, viste, una frialdad, están con el tema de la ley del pedo, ¿viste? Dicen, "Ya, es su pedo" y nadie ayuda a nadie. Entonces, bueno, es como que hay que ayudar a México porque es uno de los peores lugares, y a la vez, detrás de cada mexicano, lo que veo es que hay un corazón hermoso, noble, son personas maravillosas, pero así como son personas maravillosas, son personas horribles, porque cuando se vuelven malos, son horribles. O sea, eh, no sé, en Argentina capaz que te agarran y te boxean, te cagan a piñas, como decimos nosotros, en cambio acá te cortan la cabeza. Y te meten en un... te dan tres tiros y te meten en una fosa, ¿viste? <ríe> hacen cosas así los mexicanos. Pero bueno, sí, nos vamos a quedar a vivir todo este tiempo en León. Mañana queremos ir a comprar un colchoncito para poder cambiar el colchoncito. Vamos a ver si, si conseguimos unas sábanas para empezar a, por lo menos, dormir mejor. Y bueno, y con el tiempo compraremos algunas cositas más. Por ahora solo tenemos dos sillas, una mesa y la cama. Y la computadora. Amen Office. Con el tema de la atmósfera baja, la ISS está a 400 kilómetros de altura, y ahora van a ser turísticos los viajes a esa atmósfera de 400 kilómetros para ricos, claro. Vale 250 millones el viaje una semana. ¿Crees que podrán ver la Tierra plana o en su defecto la curvatura de la Tierra? Brad Pitt va a ir. ¿Mentirá él también? Vos sabés que el, el científico de NASA, en donde yo estuve parando, como tiene muchos inventos, en un momento, NASA le, le dijo que, que salió sorteado, por así decir, para ir en un cohete a esa atmósfera baja y probar sus inventos ahí arriba. El tema es que, bueno, fue pues hasta ahí, vio la cosa de la Tierra. O sea, que Brad y todos van a ver que la Tierra es forma de papa y es convexa. Así que yo no sé, ahí se va a armar un quilombo de la puta madre. Igual, como siempre decimos, ¿qué mierda nos interesa la forma de la Tierra? No, no cambia nada, ¿viste? Seguimos cagándonos de hambre, seguimos enfermándonos, seguimos, ¿viste?, con la mierda esta de acá abajo, los masones y los Illuminati. Cristian Fidanza dice: Tenemos que salir arriba con el rayo de la muerte vieja. Sí, boludo, vamos a armar el rayo de la muerte. Y bueno, ahí que se agarren, porque el rayo de la muerte es el rayo de la vida. O sea, no solo destruye, sino que cura. Bueno, vamos a encontrar tantas cosas y van a pasar tantas otras. Se va a armar la guerra de las galaxias. Jordi Domenech pregunta: ¿Y la alga crolera para lo, limpiar los metales pesados? Eh, bueno, la alga, tro, cómo es, chlorela, que sería como lo que ahora estoy tomando, estos días he estado tomando, ¿cómo se llama el alga este? Bueno, ya me olvidé. Pero creo que también limpia los metales pesados, yo creo que sí. Pero ya te digo que la ceolita es gol de media cancha, como decimos los argentinos, el golazo. Vos con ceolita te sacás hasta la última partícula de metal pesado. Pero bueno, ah, espirulina, la que te iba a decir. La chorela debe ser algo parecido a la espirulina. Y bueno, son muy nutritivas estas algas, ¿viste? Will Navarro dice: quiere un sapper. Bueno, Will Navarro, escribinos a el y te vamos a estar mandando uno. Eh, Liliana dice: En Argentina el mundial no resuena este año. ¿Estarán despertando? Y Liliana, yo los volví loca a los argentinos, boluda. Eh, están todos haciendo nanotecnología, GANS, Zapper, Hormuz, eh, Argentina explotó, si todos los argentinos me están diciendo que me vuelva a Argentina, porque Argentina explotó en conciencia, o sea, están todos como locos, por un lado con, con el tema de la tierra plana, con Irulanducci, viste que es como decir un ícono para los argentinos de la conspiración, pero después me tienen a mí, y boluda, les dejé el de manso descontrol, viste, así que imagínate, los argentinos se volvieron locos. Así que en algún momento vamos a volver a Argentina, más vale. León Goldstein dice, disculpa Cris, me podrías dar más detalles de las chapas de cobre y para la calefaccionar la casa, no entendí bien. O después lo vuelvo a ver al video, gracias, brosos, un grosso puesta. Bueno, sí, León, después lo voy a decir bien, pero en, en, en básico. Son dos chapas de cobre nano recubiertas con el método de soda cáustica. Quiere decir que primero metemos las chapas en soda cáustica una noche, luego las sacamos y sacamos la soda cáustica, dejamos solamente 2 centímetros de soda cáustica en el fondo y le ponemos malla de gallinero y ahí apoyamos la, la, la chapa. Entonces la dejamos unos 2 o 3 días más que le dé el calor y con los vapores se va a terminar de nanografenar. Esas chapas luego las unimos con un cable y ponemos una chapa en una ventana de la casa y la otra chapa en la otra ventana de la casa. Ahí se forma una corriente de plasma que calefacciona la casa en 24 grados todo el año. O sea, si hace mucho calor, enfría. Y si hace mucho frío, calienta. Chicos, me quedé sin batería el término de... ver. Bueno, eh, Gustavo Segovia se quedó sin batería y yo ya me duele el estómago. Eh, Daniela se está levantando... Cristian, ¿me pasaste tu número? Sí, es más 52-686-160-1745. Más 52-686-160-1745. Ese es el número. Así que bueno, eh, tenemos que ir a cocinar. Eh, Felipe Alberto Echevarría, llegaste último, boludo. ¿Qué pasó? Pero bueno, ahí ponelo en replay y te lo ves de nuevo. Marco Antado dice, jaja. Ja, ya sé que no cambia nada, pero si sabemos la forma de la Tierra plana, convexa o esférica, vamos a saber quién dice la verdad y quién miente. Eh, si muestran videos de 400 kilómetros y se ve algo que nunca mostró la NASA, ellos estarán en problemas con su reputación. Y a eso sumale que Obama se reía de la gente por este tema. Y todo Estados Unidos se burlaba de eso. Es algo interesante, se va a pasar el año que viene. Mirá, va a ser la noticia más alucinante porque todo el mundo va a estar hablando de eso, pero a la vez va a ser un, un tema más para desinformar. ¿De qué manera? Y que la gente, en vez de estar viendo videos de tecnología, van a estar viendo pelotudeces de la tierra plana, ¿viste? Así que bueno. Niños, niñas, les mando un abrazo, me voy a hacer mi hamburguesita de afásico, mi cafecito de afásico, y bueno, y a dormir, porque bueno, quizás salga eh, en directo, ahora sí como y me siento mejor, salgo en, en directo para el YouTube. Bueno. Así que les mando un beso a todas, a todos, un abrazo, nos juntamos en un abrazo eterno todas las almas del planeta Tierra. Y muerte a los reptiles y a los arcontes, así que bueno, gracias chicos, los quiero mucho, mucho, mucho, un beso. Nos despedimos con la imagen de Guanajuato, León y la lluvia que no para más. Besitos. Chau.